Bienvenido al canal de Aula Channel y el tutorial que vamos a ver a continuación es sobre la aplicación de EmuHelper. ¿Pero qué es en realidad? En verdad, EmuHelper es una herramienta que convierte cualquier región de nuestra pantalla de ordenador en una zona de dibujo. Algo que puede resultar útil a la hora de realizar presentaciones sobre cómo funciona, por ejemplo, un programa. Su descarga es bien sencilla. Para ello, hemos de realizarlo a través de la página de sourcerforger.net. Una vez localizada nuestra aplicación, clicamos sobre ella y nos aparece a continuación un breve manual de su manejo. En la parte inferior de la página vemos el link y procedemos a su descarga. Llegados a este punto disponemos de dos opciones a la hora de bajar lo que es la herramienta y cuya elección va a depender de las características que tengamos en nuestro ordenador. Si tenemos dudas lo mejor es elegir la opción de 32 bits. Finalizamos la descarga y a partir de ahora nos aparece en nuestro escritorio el icono de la nueva herramienta. Ya estamos por lo tanto listos para comenzar. Lo primero que debemos hacer es doble clic sobre ese icono y seguidamente se nos va a habilitar una ventana emergente que nos va a indicar cómo podemos ejecutar el programa. Una vez hecho, se activa la herramienta en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, en la zona de barra de tareas. Pulsamos con el botón derecho sobre ese nuevo icono y se nos va a habilitar un desplegable con cinco opciones. Con la primera nos va a permitir actuar con nuestra aplicación a modo de lupa sobre la pantalla. Esta opción también puede o podemos usar el zoom aumentando y disminuyendo la imagen a través de lo que serían las flechas de nuestro teclado. Si queremos salir de esta opción o de cualquier otra, solamente tenemos que utilizar la tecla de escape. La segunda opción va a convertir lo que es el puntero de nuestro ratón en un lápiz de dibujo, de tal forma que con el botón derecho del mismo vamos a ir generando flechas. Como puedes ver y con el izquierdo se nos activa el modo de trazo libre. Es posible cambiar el color del trazo usando para ello el teclado numérico. Por ejemplo, pulsamos el 1. Vemos cómo cambia de color si pulsamos ahora el 3. O, por ejemplo, el 5. Damos al escape y volvemos al menú. Y ahora elegimos opciones. Es aquí donde vamos a poder cambiar los valores de nuestra configuración, como por ejemplo el tiempo que queremos que permanezcan los trazos o flechas en la pantalla. Seguimos en nuestro menú y elegimos la opción Ayuda. Aquí obtenemos información acerca de determinadas funciones que se activan con el teclado. Finalmente, si lo que queremos es salir del programa, elegimos la última opción de salida. Como podemos ver, es una herramienta bastante sencilla que nos puede ayudar en nuestras exposiciones a la hora de captar la atención. Y espero que este videotutorial te haya sido de utilidad. Recuerda y no dejes de seguirnos en nuestro canal de Aula Channel.